Hoy contamos con el número 13, 14 y 15. Con mariposa y naranjita contamos 13, 14 y 15. Hola chicas y chicos. La abuela resuelta. Tiene un arbolito en una maceta grande que echa unas naranjitas muy pequeñas y alargadas. Yo no las había visto antes. Se comen enteras, con piel y todo. Me ha dado todas estas. Y mi mamá dice que va a hacer con ellas mermelada, que saldrá riquísima. Hola, numerilla, ¿Qué haces? Hola, Hipatia. Mira qué naranjitas tan pequeñas me ha dado la abuela resuelta. Ah, son naranjitas chinas. Están riquísimas. Se llaman Kunquat, pero también se les dice quinotos. Y hay muchas. Sí, Patia! hay muchas. Voy a contarlas. Ya tengo una caja de decenas llena, con 10 naranjitas, pero me quedan muchas fuera de la caja. Bueno, numerilla, pues las iremos poniendo al lado de la decena de una en una y así repasaremos el 11 y el 12 y aprenderemos los números que no sepamos. ahora hay 12 y todavía quedan más pues sigue poniéndolas al lado de una en una ya está hay una decena y tres naranjitas más y cómo escribiremos ese número numerilla con el 1 de la decena y a su derecha el 3 de las naranjitas que no caben en la caja de 10 muy bien y ese número es el 13 que se escribe como tú has dicho como hay tres naranjitas más, se llama 13. Muy bien, numerilla. Sigue poniendo otra naranjita. Ya está. No me lo digas. Este número se escribe con el 1 de la decena y a su derecha el cuatro de las unidades que quedan sueltas. ¿Se llamará cuatroce? ¿Cuatroce? Lo has escrito muy bien, numerilla. Pero no se llama cuatroce. El nombre es 14. Es más fácil decirlo de esa manera. 14. ¡Ah! ¡Qué fácil! Y Patia, ya he aprendido dos números más. El 13 y el 14. Pero aún me queda esta última naranjita. Pues colócala al lado de las demás. Ya está. ¿Y cuántas naranjillas tenemos ahora fuera de la caja? Pues hay una decena y aquí... Bien, numerilla, ¿y ahora qué número escribiremos? Pues el 1 de la caja de decenas y a su derecha, un 5, de las que nos han quedado sueltas. Y, y... y ya tenemos el número 15. ¿15? Sí, numerilla, el número 15 que se escribe con un 1 y un 5. Hoy hemos aprendido tres números más, el 13, el 14 y el 15. Sí, patia. bien, numerilla! Si te fijas, todos estos números se parecen porque tiene a la izquierda el número 1 de la caja de decenas y a la derecha el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5 según las unidades que quedan fuera de la caja. ¡Y Patia! ¡Mira! También tengo una mariposa que me ha comprado mi papá. ¿Te gusta Son muy bonitas y las hay de muchos colores. ¿Cuántas tienes? No lo sé. Pues cuéntalas con ayuda de los niños y niñas que nos ven para que entre todas y todos recordemos los números nuevos porque creo que los vas a necesitar. ¡Vale! ¡Vamos, chicos y chicas! Aquí he colocado todas estas mariposas y he juntado una decena, que son 10. ¡Está chupado! Si ponemos esta mariposa al lado, habrá... ¿Cuántas? ¿Cuántas? A ver, chicas y chicos... 11... ¡Bien! Con esta otra ya tengo una decena y dos unidades y se cuentan con el número... ¿Quién lo sabe? ¡Doce! ¡Bien! Seguimos contando. Con esta tengo una decena y tres unidades y ese es el número... ¡A ver! ¿Quién lo sabe? ¡Trece! Si pongo una más, tengo una decena y cuatro unidades. Y ese es el número... ¡Contad con numerilla! ¡Catorce! ¡Muy bien! Y con esta, que es la última, tenemos una decena y cinco unidades. Y este es el número... ¡Quince! Ay, 15 mariposas! ¡Fantástico! Numerilla, chicos y chicas... Seguid estudiando mucho, que cada vez contáis mejor con las decenas y las unidades. Y contando, contando, este vídeo se va acabando. ¡Hasta el próximo! ¡Hasta luego, Empatia! Queridas amiguitas y amiguitos, hoy hemos aprendido a contar con los números 13, 14 y 15. Y hemos visto que todos tienen una decena y varias unidades. Leed y estudiad mucho. Y hasta pronto. Escucha, chavala, chaval. No olvides suscribirte al canal si quieres con las mates acertar.